Con el lema Evolucionemos Contigo, Telenor inicia las actividades conmemorativas de sus 25 años de servicio. En un interesante recuento de su cuarto de siglo de trayectoria, la empresa destaca los avances tecnológicos del grupo, tales como el haber sido una de las primeras empresas nacionales en asumir el cambio a la tecnología digital codificada, así como su más reciente desarrollo tecnológico con la nueva plataforma de redes de fibra óptica hasta el hogar conocida por sus siglas en inglés FTTH a través de la cual Telenor lleva a sus abonados servicios de internet de mayor velocidad televisión y data con tarifas competitivas en su alocución el presidente del grupo licenciado Julio Vargas expresó el reconocimiento a todo el equipo de colaboradores de Telenor por su esmerada dedicación y fidelidad. El licenciado Vargas valoró también, de manera muy especial, el continuo respaldo recibido de la población, condiciones ambas que, al permanecer en el tiempo, han posicionado a Telenor como una empresa marca región, con los valores de laboriosidad, dignidad y solidaridad que identifican a Telenor, al igual que a las comunidades de la región nordeste, una de la empresa desde el año 1994.